Eh, justamente el año pasado eh, entregué aquí una, una disertación sobre cómo en Tlaxcala me habían diseñado a leer los códices desde una perspectiva agrícola, de talleres allá, de talleres a, a campesinos y me asombraba el, la sabiduría que tienen todavía actualmente. A pesar que no sepan leer el códices, ellos viven los códices. Yo creo que es un... Es un valor epistemológico muy grande eso, ¿no? Que a pesar que no sepan el códices, sepan, ¿no? Tengan esa sabiduría que está contenida en los Códices. Quiere decir que ese pueblo estaría preparado para volver al mar otra vez el Códice sin saber ni una cuota de, de lo que pensamos es la sabiduría de los Códices. Porque así tiene que ser, ¿no? A veces pensamos que un pueblo es destruido, pero no. O sea, últimamente digo como que esa noción de que la cultura no se destruye, la cultura se transforma, y eso es lo que presenté hace una semana en Puebla, en un, en un coloquio de biología no eh, muchos se enojaron, ¿no? Porque yo les dije que, que yo no veía pueblos indígenas, ¿no? Dije, yo veo culturas en constante transformación y constante interacción. Entonces hay muchas personas que se enojan porque eh, dicen que somos mestizos, eh, entonces te siente mucho el lado español, yo no sé por qué tienen como que esa son reacios para esta cuestión de cuidar el lado español es que ve qué apellido tienes, robados mis apellidos, ¿no? Ve qué lengua hablas, me la pusieron, ¿no? Entonces, eh, le digo, bueno yo tengo influencias también de, de, de hasta de Corea, ¿no? Y me gusta el style, lo, lo, lo bailo, ¿no? Tengo fluencias coreanas, este veo Goku, pues tengo influencias japonesas y vean la ropa que uso, no, o sea muchas marcas que utilizo son de Estados Unidos. Entonces, no tengo ningún problema tampoco hacer acertar la culturas de Estados Unidos, porque actualmente pues ya como que somos parte del mundo, ¿no? Y esto de llamarse puros, de hablar de culturas puras, como que es un problema. Es un problema también para la cuestión de la investigación. Bueno, entonces, eh, es lo primero que nosotros, eh, lo, lo que yo quisiera dejarlos a ustedes, que nos quitáramos esas idealizaciones de un pasado en que todo era muy bello, ¿no? Siempre se ha sufrido en esta tierra, a esta tierra vinimos a sufrir, ¿no? Entonces siempre ha sido duro vivir, entonces eh, el pasado no fue mejor, ¿no? Efectivamente el pasado era muy feo, ¿no? Eh, no había tanta tecnología como hoy, hoy vivimos una vida ya más desahogada, pero imaginemos antes, ¿no? Como me decía un, un tío, me decía, es que antes era muy difícil entrar con Cuba, ¿no? Y ahora ya tenemos el asadón, ya tenemos el tractor, es muy fácil. Y me quedé dentro el tío digo, tiene usted razón, ¿no? Sí, imagínese, sembrar con Cua era, era una joda, ¿no? Podemos pensarlo románticamente, sí, claro el falo, la madre tierra, bla, bla, bla, ¿no? Pero en realidad era una chinga, ¿no? Bueno, entonces, eh, lo, de lo que les tengo que hablar este año es precisamente sobre un tema que me preocupa, que es el análisis de códices, y sobre todo algo que veo que agrupan a varios, en que dicen grupo azteca, ¿no? Grupo eh, de la Mixteca, y sobre la Mixteca, Grupo Borgia. Y entonces veo que así en agrupado y como que siento que hay demasiadas cosas arbitrarias detrás de todo esto. Eh, lo que yo siento que hace falta es regresar a lo sencillo, porque nos ocupamos de repente de cosas muy complejas, y todos queremos ser los grandes intérpretes, ¿no? Y entonces a mí métame conceptos, ¿no? Y eso te lo descifro. Sin embargo, hemos olvidado ser sencillos. Y eso es el problema que yo estoy detectando en esto que les tengo que hablar el día de hoy. Que hay que regresar a la simplicidad. Y que, o sea, que de ahí tenemos que partir. Porque podemos seguir hablando y seguir echando discusión. Por ejemplo, yo hubiera tenido una discusión hace rato muy buena, ¿no? porque, según yo, hay varios inicios de año. Eh, en Tlaxcala, el año se iniciaba según Muñoz Camargo, y según los danzantes de allá, que se llaman Huehues, eh, allá los Huehues salen a danzar en febrero, o sea, aprovechan el carnaval, pero desde febrero le están dando la danza, ¿no? Entonces, el año tlaxcalteca, dice, dice Muñoz Camargo, empieza entre el 12 y el 14, ¿no?, de febrero, porque en Tlaxcala no se iniciaba con la en Tlaxcala se iniciaba con Izcali el año nuevo, eh, y no solamente en Tlaxcala, yo ¿no? eh, creo que todos los seguidores de Camachli eran más o menos semejantes con este inicio de año. Entonces, eh, qué curioso, porque eso está que estaba escuchando la ponencia exactamente en palma con esas observaciones que se hacen en el Monte Claro, que por supuesto que era la frontera. ¿no? A los tlaxcaltecas a, a, a antiguos no les interesaba mucho Monte Claro, por eso tenían a, a su Matlalcuey, ¿no? tenían a su montaña sagrada en las cuales, eh, por cierto, también hay mucha roca de esa, de esa que podría interesar a los arqueólogos. Eh, hay una cima, está toda aventada, ¿no? Y se ve que ahí destruyeron un templo muy, muy importante. Solamente queda el, el adoratorio, eh, pero está todo aventado y, y, es, y es harto interesante, ¿no? Porque eso también lo mandaron a destruir por los frailes ¿no? Eh, por supuesto. Bueno, entonces, eh, de lo que les vengo a hablar hoy es de la simplicidad. Queda la semiótica. Yo soy semiótico de formación, eh, me interesa estudiar los signos y soy un gran apasionado de, de, de, esta, de, de esta disciplina. tenía eh, en la Facultad de Políticas Sociales de esta universidad, eh, yo ahí doy clases y pues me considero probablemente de los últimos semióticos que hay, por lo menos en esa facultad. Ya somos pocos, cada vez empezamos a escasear más y más y más y más. Porque a nadie le interesa esta disciplina, eh, que para mí, pues, es mi vida misma. Eh, me gusta tanto la semiótica como me gusta la danza, ¿no? Yo soy danzante de corazón, danzo donde quiera que me llamen, allá voy. Entonces, y también cuando me dicen, vente a hablar de semiótica, allá voy, ¿no? Entonces, es así como que una, una, una relación amorosa hacia esta disciplina. Entonces, eh, la semiótica, ustedes saben, la, la, la, la inventan los griegos muy antigua, empieza desde la cuestión de los diagnósticos médicos. Eh, uno de los mejores eh, semiotas de, de, de la humanidad, sin duda, es el doctor House, diagnóstico médico. <risa> Me encanta ver la serie del doctor House con todas sus temporadas porque cada vez que la veo aprendo algo de semiótica, ¿no? Es exactamente, es ejercer diagnósticos a través de los signos. Entonces, eh, mi, materia, mi materia de estudio son, son los signos y las evidencias y los indicios. Eh, sin duda un, un semiótico que se prese como tal no puede hacer teoría pura porque toda su teoría tiene que estar eh, como se llama aterrizada en un objeto sin objeto de estudio, sin objeto de análisis no hay semiótica entonces eso es elemental entonces tenemos eh, a dos fundadores al señor Fernández de Saussure y tenemos al señor charles Sanders Perce, del cual yo soy más seguidor de charles Sanders Perce. Y en la actualidad me gusta mucho el trabajo del de grupo de elija el grupo mío, eh, encabezado por, eh, ¿cómo se llama?, Jean-Marie Blinkenberg, que tiene una, toda una línea de investigación sobre semiótica visual, que es de donde voy a tomar yo las categorías que les tengo a presentar hoy para el análisis, de un libro que se llama Tratado del Signo Visual, aparecido en 1991, eh, y que editó al español la editorial Cátedra, que ha no sé quién, quién, eh, si se si hayan revisado este libro, pero en internet ya anda circulando, es un muy buen tratado muy metido hacia lo que es la simétrica cognitiva eh, y entonces nos sirve mucho eh, es curioso porque estoy en una, una facultad medio, medio paradójica, porque aquí como que odian mucho la semiótica algunos profesores, sin embargo estamos en la carrera que se llama design, ¿no? diseño y, y la palabra Tal signo, lo que nunca he entendido. Entonces, eh, si yo hubiera sido mi información acá, yo pensé eniótica, lo presumiría yo. Fui de design, ¿no? Signo. Sí, bueno, entonces, eh, lo que voy a hacer eh, es, en una primera instancia, esta investigación la voy a componer en varias capas. Eh, Ustedes saben que hay en la semiótica dos ejes de análisis. El primero que va sobre el significado y el segundo que va sobre el significante. Eh, yo le he llamado a toda esa cuestión del significado como una lectura icónica, eh, simbólica, que exactamente trata de sentañar qué significan las cosas y su relación, la relación de un signo con otro signo. Entonces esa es la parte que más ha sido explorada en el análisis semiótico. Y muchas veces cuando le llaman un análisis eh, ...iconológico y todo eso... Eh, ...se refiere más que nada al estudio del concepto... Entonces ...eso está muy abordado... ...la noticia que yo les tengo acá... ...es que de lo que les voy a hablar a ustedes... ...es precisamente en lo que se especializa... ...yo respeto mucho la carrera de diseño... ...creo que soy el comunicólogo que más, que más los ama... ...porque me he encontrado con ustedes... ...he encontrado en, en los profesores de aquí... ...he encontrado una casa... Y entonces, pues me, realmente me gusta platicar con ustedes, yo ya casi no doy conferencias en, en políticas, me gusta más venir acá, porque me entiendo más con ustedes. Eh, ¿Por qué me entiendo más con ustedes? Porque precisamente ustedes se centran no tanto en el significado, ¿no? que les digo, podemos discutir horas y horas sobre eso y no llegaron a ningún acuerdo, o sea, Facebook lo sabe, ¿no? Facebook lo sabe quién eres. Eh, pero hay otra cuestión que viene a ser la materialidad del signo o sea que viene a ser exactamente el significante lo que yo estoy llamando el estudio de la plástica eso es lo que no se estudia porque se supone que se sabe porque cuando vemos una línea decimos ay mira una línea ¿no? donde vemos un círculo decimos ay mira el círculo es bonito ¿no? y entonces al círculo le, le damos este mira el sol y es ahí donde empieza a chafiar el asunto, ¿no? Porque ya empezamos a colocar toda nuestra subjetividad sobre el trazo y empieza a significar todo lo que queramos. Pero entonces les digo, se nos olvida ese, ese sentido, ese primer sentido comunicativo del signo. Ese primer sentido comunicativo del signo, yo le estoy llamando el motivo plástico, que es exactamente el que siempre se nos va por una cuestión que nos encierra las partes. Es la parte obvia del signo. Y la obviedad se nos resbala. Parece tan evidente, parece tan tan obvia, que de repente no la podemos decir Y nos empezamos a perder en, en los conceptos, pero el concepto es medio tramposo, porque a veces pensamos que ya lo tenemos agarrado. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos diría Roland Bartes, El signo se vuelve obtuso, ¿no? Y se nos, des, se nos resbala de las manos. Dice Bartes. Se, se, se, se, se, se desliza, se desplaza, se resbala el, el sentido. O sea, a veces te parece que, que tenemos amarrado el, el, el significado y seguimos investigando más, ¡bum!, encontramos más datos y se generan más dudas. Por eso decía, decían, eh, decía un, un gran filósofo, parafraseando a los griegos, eh, Lyotard. No, no, no era Lyotard, era este muchacho verás que se me va el de la fenomenología de la percepción, Merleau-Ponty, decía que el filósofo, parafraseando los griegos, el filósofo es el eterno principiante. Y investigar es así, investigar es siempre regresar al inicio. Yo ahorita estaba escuchando las disertaciones que estaban antes de mí, ya hasta me daba miedo pasar, digo, híjole, ¿no? Todo el mundo sabe mucho y pues, yo no os voy a hacer ridículo. Y es muy feo porque realmente siento que estoy en pañales, realmente siento que no sé nada y que tengo que investigar más. Eh, entonces, si para acabar de amolar antes de venir a para acá, me topé con esto que con un artículo de un muchacho que ya había escrito sobre lo que les va a exponer. Y dije, Pum, para acabar de amolar ya alguien caminó por donde yo estoy, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a hablar de códices y vamos a ver cómo podemos analizarlos. Tenemos entonces el juego es, es el siguiente. Vamos a utilizar entonces ya les dije que el trato signo visual y vamos a utilizar tres categorías que le vamos a llamar la sistemática del signo. Entonces, estas tres categorías son tan obvias que van a decir, bueno, ¿y este qué, no? La primera es la forma, la segunda es el color y la tercera es la textura. Así de fácil, ¿no? Y es que no tiene que ser más difícil. En verdad que no tiene que ser más difícil. Eh, entonces, eh, a esto le vamos a llamar perceptos porque son exactamente, exactamente lo que nosotros percibimos del signo. ¿sí? Es lo primario. Antes de estos perceptos no hay nada. Entonces cuando nos apropiamos del signo, antes de elaborar la cuestión que le llamaría Kant el juicio, tenemos forma, color y textura y a eso le llamamos perceptos. Para esto voy a agarrar entonces los siguientes códices que son con los que siempre trabajo. ¿no? Cuando hago análisis, el Códice de Borgia el Códice Nutal, el Códice Fayer Barimayer, el Códice Vindobonensis, el Códice Borbónico, el Tonalama de Obán y el Códice Alaú. Ahora sí, vamos a ir poniendo Este es el Tonalama de Obán. Los presento, mucho gusto. Se dice que este fue hecho en, en Tlaxcala, en la región de Concla de Juan Guamaxi. Pasamos al siguiente. Este es el Códice Borbónico. Eh, lo canónico es que se dice que fue hecho... ...en la región de Milpalta, porque creo que por aquí lo tendrían <coughs> a encontrar. También pero nada la lo en contra. con lo siguiente. Este es el famosísimo Códice Borgia, que lo canónico dice que es mixteco. Y que es de la región Puebla-Tlaxcala. Pero Puebla está enorme, yo no veo. Uh -huh. Ocupa demasiadas culturas, ¿no? Sigamos adelante. Aquí vemos una presentación de cómo se elabora un códice ahí vemos el pase de, de, del estucado ¿no? la calecita, para que esté blanquito y sobre esa superficie se pueda pintar, pasamos al siguiente Este es el Feller Barimayet eh, Códice eh, también canónicamente de la Mixteca su lámina más complicada que el año pasado presenté una, eh, cuando sobre ello pasamos al siguiente, este es el Códice de la eh, eh, vean nada más el trazo o sea, claves en el trazo bellísimo eh, por cierto canónicamente todos hacían a pulso ¿eh? era el trazo así libre sin auxilio de nada un buen tlacuilo o sea un buen pintor se caracterizaba por no utilizar más herramientas que su, que su manita entonces vean la perfección de esas líneas ¿no? o sea son es una maravilla pasamos al siguiente eh, este viene a ser el bonensis que es el región Mixteca de los códices que cuentan historias. Pues vamos al, al que sigue. Es el Códice de la eh, Más bien también la, la, la, la belleza de este códice. Es así como que... Acá casi que, es que le veo el hecho de chiflo. Eh, <risa> Vean bien aquí este, eh, eh, hay un detalle que quiero marcarles. Esto es lo que le dicen en Oaxaca, en la región de los veinte centrales, el Santo Rayo. Y entonces, es Claro teniendo una culebra, pero esa culebra es el Rayo. Y creo que se la presta a su hijo, el lo Lopostri, para pues, hacer su guerra contra la luna en la Coyolxauhqui, Entonces, es de La Chicual, el Rayo, eh, y escala el Cacastla, encontramos al mismo Claro, que sostiene también su. su ¿Cómo se llama? Su, su, su, su culebra, y quiere decir entonces que es el mismo motivo cultural, o sea, están en todas las culturas. Esto se hace plascar una danza que llamamos danza de la culebra. Entonces los danzantes se van chicoteando, se van pegando chicual, se deriva chicote, chicote lo conocemos totalmente como un eh, Bueno, pasamos al que sigue. Eh, hay dos, entre el otro es la lámina que se divide, de Gerber y Mayer, justamente también eh, está al centro este señor con unas con, unas, este, con unos rayos. Eh, este culto al rayo indica entonces eh, un, un origen tolteca, que al parecer se corrió hasta la mixteca. Los mixtecos tuvieron mucha influencia de los toltecas, entonces eh, comparten mucho el, el culto de lo que es al rayo. Pero ellos le dicen rayo, eh, no le llaman que te peyoloqui, no le llaman de otra forma, a ellos le dicen rayo. Y yo le respeto mucho que le llamen así, y no voy a meterme más detalles con ellos, ¿no? Y bueno, este viene a ser el Códice mendoza de... Mendobanesia, entonces lo que yo que pasó, entonces era notar. Vean, vean también la, la, la, la, el trazo. Pasamos al siguiente, lo estamos presentando. Eh, estaban hechos regularmente sobre el cuero de venado, y sobre este cuero se, se, se echaba la capa, la capa de, de, de cal, o sea, que pues se tu cal Pasamos al siguiente y ya volvimos al mismo. Abrimos la otra carpeta, por favor. Eh, color, color, por favor. Muy bien. Eh, abrimos el, el, el... Está bien. Eh, sobre la preparación de color, los códices mesoamericanos se basan sobre eh, tintes naturales. Los tintes naturales, eh, obvio, el rojo, o y su, to, toda esa tonalidad, se deriva de lo que es la grana cochinilla, ¿no? Conocida en agua como nochiscli. Eh, el azul, este azul, si eh, es difícil de lograr, se hace con añil. Pero este añil lo producen, creo que en su capital de Oaxaca. Eh, aquí la altiplano central, pues de dónde, ¿no? Entonces ese se tenía que importar es un dato muy importante ¿eh? muy muy importante porque solamente los, los poderosos mexicas podían importar este tipo de, de artículos ¿no? cuando se va presentando la diferencia de aztecas y Mexicas en 1502 a partir de la muerte de Aguizor hubo un cerco que duró hasta que los aztecas hacen alianza con los españoles ¿no? que por cierto 1521 es como una fecha muy mexica pero Tlaxcala nos acabó el mundo en el caso 21, ¿no? O sea, vean la las de las hechas, ¿no? Eh, entonces el azul es, es el añil. Eh, aquí encontramos la grana cochinilla, encontramos el, el añil. Y hay otra, eh, otra tonalidad que viene a ser como el amarillo, que se puede sacar del Sacaclascale, eh, que se traduce como Sacaclascale. Y, o del yaucli o pericón, también se puede obtener de esa forma. De hecho, el pericón da un tinte amarillo bien, bien bonito, ¿no? Y también se va hacia los verdes. Eh, y como que son los, los, los bases, el, el verdecito, por ejemplo, se puede obtener con, con encino. Y el café se puede obtener con capulín o con nuez. Con la nuez, que es la, eh, la de acá, la, la, la, la, la natural. Entonces... Eh, Primero, bueno, hacer una exploración de lo que es la tecnología del color. Y esta es la tecnología del color. ¿Qué tintes utilizan? Son tintes naturales. Y ya les digo cómo se van obteniendo. ¿no? Eh, bueno, eh, eh, aquí lo que quiero que también eh, veamos es exactamente cómo se hace un análisis de, de color. Primero tenemos que ver la tecnología de, de los tintes, cómo se logran. Y para el color tenemos que utilizar tres categorías que se llaman dominancia, luminosidad y saturación. Entonces en el códice borbónico eh, vamos a encontrar que dominan eh, lo que aquí no se encuentra mucho, mucho el, el verde, pero aquí más o menos lo vemos. Ese verdecito no lo encontramos en los demás códices. Es como que muy exclusivo de, de, de, de, del borbónico. Eh, probablemente lo haya logrado con, con lo que es el encino. Eh, hay un problema con este códice porque no hay un buen trabajo con el estuco. O sea, se ve que el que prepara este códice no era muy bueno. La vean... Vean la superficie, ahorita vamos a comparar con otros códigos para pues, dar cuenta de la cochinada de trabajo que es. Esto? <risa> Luego hasta aquí como que a veces los, los borra o sea, ¿qué es esto? Entonces, mira a mí con mi teco, lo reprueba, ¿no? Reprobado, órale, y a repetir el semestre. O sea, van cortando las figuras. O sea, hay un trazo muy raro. Pasamos al siguiente. No es luminoso, no es muy luminoso el, el, el, el, el códice hormónico por el mal estucado. Eh, aquí pasamos a lo que es el Borgia el Borgia, fíjense, nada más lo curioso, es que no tiene añil no tiene añil dicen que es de la Mixteca pero si hubiese sido elaborado en la Mixteca, hubiera tenido añil de sobra para aventar nos vamos por otra versión de la región poblano-tlaxcalteca encontramos este, ejemplos en Chulula y en Tlaxcala en lo que son las vasijas, que creen en Cholula tampoco? Ya en el clásico tardío, o sea la última fecha antes de que llegaran los españoles, eh, ¿cómo se llama, no se encuentra, no se encuentra en Cholula, en la cerámica, no se encuentra el añil. No sé si también fueron, <risa> fueron, eh, tuvieron el bloqueo económico de, de los Estadounidenses, no, no es cierto, de los Mexica. Eh, pero el chiste es que su vasija no presenta el añil, ni en Cholula ni en Tlaxcala. Y curioso porque cuando vemos los murales de la que se hicieron unos, unos muchos años antes, en Cacáxra, Tlaxcala, eh, como se llama, encontramos el, el añil. Pues quiere decir que fue un periodo en el que hubo un bloqueo y no llegó el añil a muchas regiones y se las tuvieron que arreglar. O sea, por o sea el negro se, se, se, se obtiene eh, preferentemente con barro. Entonces tuvieron que hacer unas cosas bien locas con el barro y... Eh, eh, como se llama, rebajarlo con agüita para jugar con los grises o sea, no, no, no es cualquier pintor que hace porque intenta solucionar el problema el problema no tengo añil pero tengo que simbolizar agua ¿cómo le hago? no bueno, la solución gráfica es esta eh, lo que sí hay en Tlaxcala muchísimo para ventar la, la, la grana cochinilla ¿no? Actual, actualmente Tlaxcala produce mucho grana cochinilla está un, todo un tratado de Tico Muñoz Camargo sobre la grana cochinilla ¿no? vamos a obtener el siglo XVI y vea nada más y este tono ocre también está muy presente en el códice Borgia. Entonces, eh, probablemente les digo, que eso, eso con el lo se hizo con esa placa, lo lo hizo con el vericón, eh, pero los tonos de, que dominan, obvio, en el Borgia vamos a encontrar mucho el rojo y este que llama mucho la atención. En conclusión, aquí de repente con el análisis del color, quiere decir que el códice Borgia no es mixteco, ¿no? Para empezar con el color. ¿Por qué los mistecos? Bueno, ya expliqué. O entonces, sea, por el origen, o, o fue en Cholula, o fue en Tlaxcala. Y es que Cholula está un suspiro de Tlaxcala, ¿eh? O sea, no está lejos. ¿Qué quiere decir? Que se podían haber compartido incluso a los artistas. El trabajo que leí en la mañana sobre esto decía que era Cholula. Y analicé la vasija, la vasija de Cholula y eran igualitas a las de Tlaxcala. Digo, no, se trata de una misma escuela artística, entonces. Pero aún esto hay con toda su belleza es una cochinada respecto a los códices mixtecos. Vamos a ver por qué. vamos a la siguiente, por favor. Vean la maravilla El estucar. Vean estuca. la claridad, la luminosidad. Sí, lo vitamíname. soy bello. Vean nada más este, este trazo del de, de, de hierba. Pero fíjese bien está demasiado recto ¿Eh? aquí utilizaron algo así como una regla me tomé la libertad de medirles exactamente si tiene la misma proporción entonces estos que empezaron a innovar se... eran demasiado buenos que ya empezaban a innovar y decía bueno vamos a utilizar aquí unas reglitas vamos a utilizar los espacios que hay acá entre dibujo y dibujo están en proporción, técnicas de proporción que no encontramos en los otros códices y una cuestión muy curiosa que me llamó la atención es acá, eh, la, la, ¿cómo se llama? el uso de declaración de color por capas, entonces le hecho una capita acá y después la retoque sobre este núcleo la tonal, y eso difícilmente lo vamos encontrando en otros códices, eh, en alguna lámina de este códice también ya empiezan a hacerle como que contornos. Aquí le dejan a propósito no, más blanquito y al centro más fuerte el amarillo. O sea, ellos ya andaban en otros pasos. Eh, ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, vamos a hacerle caso a Estrisochi. Estrisochi en sus relaciones nos dice que muchos toltecas, una vez que ya se los habían acabado, acabado los, los, los pueblos, las culturas que venían de la Chichimeca, saben la, la historia, se o sea, gobernado Pilsing, vino los muchos años de calamidad que tuvieron los toltecas, o se deshizo eh, Tula y corrieron para, para la Mixteca, para Chulice, bueno, para muchas partes del país. Al parecer ellos recibieron mucha influencia y cuando hacen ese códice, ellos tenían toda esta influencia de cientos de años de estar pintando. O sea, no era cualquier pueblo, era un pueblo muy sabio. O sea, un pueblo que tenía la pintura a la perfección. Entonces por eso se logra ese trabajo despuscado y estos colores. Vean aquí la apariencia del añil, o sea, esto desperdicia un de añil que hasta da miedo, ¿no? Por supuesto, tenemos una cochinilla y tenemos este amarillo que le mm -hmm. vamos a llamar prácticamente yauquio pericón, ¿no? Eh, porque se puede lograr eh, mediante el yauquio el sacaclascal porque está documentado. Le pasamos al siguiente. Entonces, este tiene gran luminosidad, Pero vean también este, la, el trabajo del estucado, vean. ¿qué onda? Entonces, el Códice de la U, pero fíjense bien acá, y aquí sí vamos a notar imperfecciones en el trazado. Entonces, aquí lo que hacían los maestros, aquí sí era completamente a mano. Estos no fueron tan innovadores como los de Porque los se No, todo es De la misma escuela, bueno, puede ser, pero no fue el mismo maestro que organiza el dibujo, ¿no? Entonces, eh, y es obvio que si no nosotros, es probable que tampoco sea el mismo pueblo, es la misma comunidad, la misma región. Es que ahora decir mixteca es también un universo. Entonces, eh, es muy su lo decir: cierto es la ¿De dónde? ¿No? Entonces, eh, por supuesto que dentro de los, de, de, de los misterios había, y hay, yo creo, diversos, diversas líneas de pensamiento. Eh, bueno, entonces, muy luminoso, presencia de nuevo de la ni, vean, nada más que bonito. Eh, estos signos que se siguen utilizando en la danza, en forma de monitos, eh, muy luminoso, por el mismo preparado de esto. Pasamos al siguiente. ¿Se dan cuenta que el barbónico está muy feo? Bueno, vean la, la, la magistral eh, coloreado aquí en el Códice Notar, vean este manejo del añil o sea, los contrastes que van creando con la gran cochinilla y vean la belleza del trazado también hecho a mano alzada la profundidad de los detalles del trazo ¿Sí? pues nada más esta es una obra magistral este sí sabía pintar códices, sabía colorearlos, ¿no? Porque estamos hablando de color. Pasamos al siguiente. Eh, bueno, aquí tenemos otro ejemplo del Borgia. Y ya vean, ya ahorita ya ven que se ve muy feito, ¿no? O sea, porque el pobrecito Placuira, pues no tenía azul. Y aquí está simbolizando el, el agua, el, el, el agua en los secos. En ¿no? la época de, de lo que decimos en agua del Chopin, en la época del Conalco. Son las secas y esto es cuando llueve. ¿no? Y cuando están las secas, el sol es muy feo. Hace mucho sol. Realmente, ¿cómo se llama en Europa? Dice ay, el sol, la vida, ¿no? Aquí el sol, te enfermas, ¿no? <risa> bueno, entonces, eh, eh, es para que vean una vez más que, ¿cómo tienes que solucionar un trabajo cuando careces de material, ¿no? El señor gráfico tiene que solucionarlo a pesar de que no puede contar contar tal recurso. Pasamos al siguiente. Y, y vean esa. No, bueno. ¿Qué pasa? Maltrazado, mal, trazado, mal o sea, Vean, vean estas. O sea, no tienen el cuidado que se tienen en los llamados códices pues, misterios. Aquí se sale del borde, aquí ¿no? ni la pinta alcanza, ¿no? Acomoda las figuras como se les da la gana, a uno las pone de cabeza, las otras las acuesta. En fin, hay todo un desorden. Los cuerpos están desproporcionados. Este está muy cabezón, parece yucateco, no plascateco. Sí, Lo que quiero que vean aquí es el color que está utilizando, que también es un tono que no se utiliza en los demás códices. Es el café. ¿El café por qué? Porque se clascale mucho mucho no. Y seguramente lo lograron allí. Para analizar un códice, hay que ver el entorno, el ecosistema. Y ese ecosistema se va a reflejar aquí. Por eso les decía, hay que empezar por lo elemental, se dan cuenta. Todo lo que nos puede decir un códice, nosotros, ay ah, mira, es que es el vio tal, que quiere decir tal, y la naturaleza tal, y, y que se compara con los mandales tales. Se nos ha olvidado lo esencial. ¿Qué dice un códice de Sultor? Vamos a lo siguiente Estoy como que autoconizando los códices Vean nada más eso Bueno. Entonces, eh, de nuevo, el añil El trazado, otra vez el lineal. Vean que estos márgenes en rojo son, son comunes Es parte del canon Los márgenes se van a hacer con rojo Y no lo vas a delinear con negro eh, pasamos al, al, al siguiente Y ya lo recorrimos todos Pasamos a la siguiente carpeta, por favor Y vamos a formar. Muy bien, agarramos Porque ya está bien Bien, vamos a analizar eh, la textura, textura se analiza mediante lo que es el concepto grano y lo que es el concepto mácula. El grano se analiza por el soporte, la superficie, y la mácula es exactamente la huella del pincel. ¿sí? Entonces eso es lo que quiero llamar la atención, ahorita estamos en la categoría textura. Entonces eh, voy a hacer aquí rápidamente una demostración de estas categorías. Eh, el, el estucado estaba muy bien preparado, la huella del pincel vean está, está irregular no quiere decir que fue hecho a mano las líneas eh, estas con las que van a ser delineados son algo gruesas en comparación con las líneas que se logran en los mixtecos el códice borgia por una cuestión de la mácula en la textura no es un pudice mixteco, porque los mixtecos son mucho más finos. Su escuela indica una, un trazo más delgado. Vamos al siguiente. Vean nada más. O sea, aquí el trazo va cuidando. Aquí también el, el, el trazo está hecho completamente a mano, pero sus líneas son mucho más finas. Vean, gruesa, fina. Utiliza, tiene un mayor repertorio de pinceles, entonces eh, y obvio que el grano, el grano es muy bueno porque el trabajo de tocado está verijando. Seguimos a ver. Eh, aquí tenemos eh, de nuevo al, al Códice Borgia, pero pues ya le de él. Eh, vean la línea, ya vieron que la línea es mucho más tosca que el pasado. Pues vamos a siguiente. Bueno, ni qué decir, ¿no? Eh, eh, aunque aquí se ve luminoso, ¿no? Le lleva mucho, mucho esta versión. Yo tengo una versión en la que se ve completamente opaco. Pero bueno, eh, vean cómo en el trazo de los bordes tienden a invadirse, a tocarse, a, o sea. Eh, Aquí ni si aquí, ni siquiera acaba de concluir el dibujo, lo interrumpe. A pesar que tiene la gran cochina, a pesar que tiene el añil, a pesar que el tlacuilo le dan todos los elementos al alcance, hace puras porquerías. Parece Peña Nieto, ¿no? ¿No? Tiene un país tan rico de ver qué que está haciendo. Pero ¿qué creen? Es un códice tlaxcalteca y tiene añil. ¿Qué quiere decir? O lo hicieron antes de la muerte de Aguizuña, o sea que no creo porque lo hubieran sacrificado 50.000 veces, <risa> o ya no había vigilancia, y por eso ya se daba la libertad de hacer estas porquerías, Ya no había una casta que lo, que lo castigara por hacer esto, y ya había entrado la niña. Entonces quiere decir que se hace cuando ya la religión cristiana entra a nuestro país. Por lo tanto, este códice lo vamos a clasificar como un códice, podríamos llamarlo así, eh, ya en la época de, la, de, la, de, la, de, de los cristianos bien, pasamos pues al a que sí eh, esto que es el borbónico el borbónico también tiene problemas de lectura, porque regularmente los códices se van leyendo de izquierda, bueno, de derecha a izquierda haciendo así, ¿no? o sea, de aquí para allá pero este va al revés este se lee, dice aquí este, la de aquí se echó por huece. Son dos fiestas, ¿no? Con el palo encebado, que muchos se han tirado este, con eso, y se hagan unas cosas bien raras acá, y de que, que vuelven como ah, no sé qué, no, es que, la, que, que no es un palo encebado, están los premios, y está la gente bailando, ¿no? Como está la fecha. que una cultura no se destruye, simplemente se transforma. Bueno, entonces eh, el estucado también me hace parecer este este código como sospechosista, diría Fox, porque el estucado también es muy malo. El trazo también llega a ser muy desproporcionado. El editado tampoco se me hace que tenga la pureza de un, de un códice misterio, por ejemplo, y sobre todo el modo de lectura, que va este, es demasiado subversivo para el canon. Entonces, o era un artista muy experimental que hacía cochinadas, <risa> o el códice tampoco pertenece a la época en que el canon era intocado o sea, puede ser que este Códice romónico también sea de, un, de una época en la que ya está establecida la Iglesia Católica aquí en otro país. Al que sigue, por favor. Bien. Eh, entonces aquí tenemos el laúd. El laúd el está algo, algo raro. Eh, hay un trabajo eh, con el Danil, pero está muy diluido. No, no lo entiendo mucho, pero se va diferenciando este tono de DES. De este otro. Eh, en la cuestión del de trazado, se ve también que está hecho a manita. Y en la cuestión de la superficie, el estucado, el estucado es muy bueno, muy luminoso. Eh, por ejemplo, si me metieran el plano del contenido, vean la diferencia aquí, como interpreto esto, ¿no? Pues esto es carne, esto es esqueleto, esto es el aliento y esto es la cuestión sexual ¿no? todas son las partes del cuerpo humano es como un marco de anatomía y diría lo que no, no, son las tres ánimas del de, de, de, de ser humano llenamos ¿no? un debate pero eso no me está ocupando ahorita estoy centrándome en el significante o lo que es el estudio plástico ¿se la diferencia? y vean todo lo que hemos desperdiciado o sea, bueno vamos a pasar al que sigue y tenemos eh, la forma del notal. Dice que el notal y el litubonensis tienen un pequeño debate. Porque mientras el litubonensis propone una lectura serpenteada, de abajo hacia arriba, eh, el notal dice que es de arriba hacia abajo. Y ahí se contraponen las escuelas. Por eso les digo, mixteco, ¿de qué parte? Porque aquí los no se ponían de acuerdo. Uno decía, la lectura va de abajo hacia arriba, y el otro le contestaba no, va pero eran maestros, vean la preparación del estuco eh, está medio pixelado esto no le hace mucha justicia al códice pero los trazos son, son muy puros, muy llenos de detalles vean nada más aquí, todo el tiempo que habrá invertido el, el, el dibujante ¿no? y el colorista, pobrecito y bueno, esto indica también un trabajo muy muy, este, muy complicado muy experto, pasamos a que eh, y aquí de nuevo vamos a ver, eh, en el Códice de Nuevo Lensito, vamos a ver eh, la superficie del grano. El grano nos da una superficie muy clara. Eh, obtenemos también los eh, eh, que no hay tanto como una proporción exacta. ¿Por qué? Porque se va haciendo bajo de cubero, porque es el cano en la elaboración de, de códices. Aparece un buen dibujante era aquel que no se apoyaba de más herramientas más que su propio cuerpo y el pincel ¿no? y, la, y el tinte entonces como que así, así se medían ellos ¿no? entonces vean de abajo hacia arriba es serpenteado bien siguiente y aquí tenemos también las formas serpenteadas estos son los primeros días de Don Alama, y estos son los últimos el Gorgia también presenta esas, esa forma de dirección, el enfocado también es bueno, y por lo mismo, la luminosidad. Bien, vamos a pasar a las, a las últimas categorías, eh, que se refieren a lo que es la forma. En la forma se van a analizar la posición, la dimensión y la orientación. Ahorita ya he estado haciendo un análisis de orientación al decir cómo es el ritmo de lectura, ¿sí? Mientras la posición dice hacia dónde se asoman los personajes, como van apenas de ida, los personajes se van asomando a, a de, ¿cómo se llama? de derecha a izquierda. Ese es un canon de los códices mesoamericanos, ¿sí? Todos van a mirar hacia la izquierda, ¿sí? Si ves que es ahí donde empieza el movimiento del corazón, ¿sí? Eh, y de regreso la miran hacia la derecha para cumplir un movimiento serpentino. eso es la posición. La posición hacia dónde mira, hacia dónde se dirige. Eh, el, otro, el otro concepto que es orientación es cuando ponemos movimiento a la imagen. Entonces ahí empieza ya la forma serpentina, hacia o sea, dónde se mueven los personajes, hacia dónde se mueve la lectura. Ahí está. En el caso de los otros códices, vimos que van a ser penteados o de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y en cuestión de las dimensiones, los personajes, eh, el borde, como contiene varios, pues, como una especie de Biblia, ¿no? Contiene varios libros. Eh, las dimensiones van cambiando, pero realmente en los códigos americanos, los, eh, las dimensiones son, son estandarizadas. Pasamos al siguiente. Por ejemplo, acá, vean, esto es una dimensión estandarizada. Y por pues, cercano. canon el canon si sí es que todos los personajes van mirando pues hacia ese lado ¿no? menos el Tonalama lo van <risa> ahí miran al revés les digo que es plano yo lo que a se queda cinco mil veces entonces eh, el ritmo de lectura pues también es es como se llama de derecha a izquierda o sea tanto el cómo se llama la posición como la orientación nos dan de aquí para allá ¿no? de derecha a izquierda y entonces vamos a hacer la lectura esta es la, la solteo ¿eh? luego sigue el detalló luego sigue el claro y ya vieron también su relámpago ¿eh? ¿y dónde empieza? ¿dónde acaba? Se sí, están a mitad ¿no? es que ya saben los rayos hay unos que caen, hay otros que suben y hay otros que pues, nomás se quedan así bueno entonces, eh, eh, oh, pasamos al siguiente, a ver si hay más. Eh, y aquí tenemos exactamente el ritmo de, de lectura que yo hemos visto en el Borgia. Eh, este es una, ¿cómo se llama? otro ritmo de lectura, otro tipo de orientación, porque eso es paralelo. Entonces aquí está contando sobre los árboles de la vida, de las cuatro direcciones, aquí están hablando sobre los árboles del cielo. Entonces no solamente puede ser serpenteado, sino también puede ser paralelo, paralelo a la orientación. Muy bien. Eh, entonces eh, voy a leerles eh, mis conclusiones sobre esto que estoy empezando. Y eh, entonces las conclusiones, así para pronto, el borbónico y el código van, eh, por el tipo de material que se utiliza, pues sabes que no son mistecos, ¿no? Eh, por la cuestión del ován que utiliza encino, por el otro que utiliza capulín, que utiliza nuez, aparece con originados aquí en el altiplano. Eh, por el contenido del, del, ¿cómo se llama? Del borbónico, que habla de rituales es probablemente que esta región haya sido pues, donde se originó ese códice, pero ya en una época cristiana. Del al van, pues. Ese, pues, es la calteca, pero también ya de una época en la que ya está el cristianismo. Eh, los códices mixtecos eh, si sí los vamos a poder agrupar de acuerdo a su trazo. Vamos a identificarlos por su trazo fino y por su estucado. Entonces sí podría estar ahí el... el ¿Cómo se llama el vito? Bueno, es el neutral sin duda, ¿no? Por lo que cuentan, aparte. El aud, el aúd es quizá el más canónico de todos los códices que analicé. Porque es donde más estrictos son... Y el Mayer es el más experimental. Y son teclacuilos, se da oportunidad a probar nuevas técnicas. Pero esos dos últimos eh, códices, el AODI y, y el, ¿cómo se llama? Mayer, habla de un alto grado de maestría en la elaboración de códices. O sea, ni, totalmente mis respetos para ellos porque sus líneas son muy puras, sus trazos son complicados y, y abundan en lo que es el detalle. El Códice Borgia, regularmente agrupado dentro de lo que se le llama el eh, Grupo Borgia, no pertenece al Grupo Borgia, ni, es de la, ni pertenece a, lo, a los mixtecos, los mixtecos se ven avergonzados con un trabajo así, ¿no? porque ellos eran muy estrictos, pero sí pertenece o a Cholula o a Tlaxcala, ¿no? de acuerdo al trazo y de acuerdo al material con que fue hecho. No sé por qué en tantos siglos de investigación a las culturas ancestrales, hayamos pasado por alto estas cuestiones tan sencillas. ¿Por qué? Porque lo obvio es tan obvio que nos pone una venta en los ojos y no lo vemos. No vemos que la piedra está allí cuando lo está agitando, ¿no? Muchas gracias.